Hola gente, lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un lector nocturno. Espero que se teniendo uno repilante camino a Halloween. El día de hoy nos vamos a ir hasta el otro lado del mundo porque vamos a hablar de una película de Corea del Sur, Train to Busan, de este año creo 2016, dirigida por una persona cuyo nombre voy a dejar en la pantalla porque no sé cómo pronunciar. Esta película es sobre un apocalipsis zombies y... Let me tell you people Yo ya estoy hasta la chingada De Apocalipsis Zombies, ya no los aguanto No los soporto, es por eso que al principio Yo no quería ver esta película Pero la verdad es que me ganó la curiosidad Soy como un gatito Me ganó la curiosidad porque aparecía a cada rato En mi Facebook, en mi Twitter Las páginas en donde le ponen calificaciones A las películas, ahí tiene muy buenos Puntajes, así que dije Algo interesante debe de tener esta película Para que a muchas personas les agrade Incluso personas que ya están Hasta la madre de las cosas de zombies Como yo, así que un día dije Vamos a ver qué tal está La vi y oh My God Oh, yeah que vamos a estar viendo es sobre un papá y su hija, el tipo está divorciado y en el cumpleaños de su hija, él le regala una consola de videojuegos, solamente para darse cuenta que la niña ya tiene esa consola de videojuegos, así que le pregunta qué qué quiere y la niña le dice que quiere pasar su cumpleaños con su mamá, así que el papá se siente mal, no le presta mucha atención a la niña que digamos y pues para consolarla un poquito y para hacerla feliz, decide cumplirle su deseo, prepara todas las cosas hace unas cuantas llamadas y se suben a un tren en camino Al pueblo en donde vive la mamá de la niña Pero justo antes de que el tren arranque Se sube un zombi. Y entonces el tren arranca Y mierda pasa Y por mierda me refiero a zombies porque empiezan a contagiar a muchas personas de hecho me imagino que a la mayoría de los pasajeros que van en el tren solamente queda como que las personas que van en un vagón que empiezan a correr para que no los maten y pues la cosa se pone demasiado intensa en cuestión de minutos al minuto 20 de la película uno ya está ansioso por todo lo que está pasando y por el chingo de calorías que tienen que haber quemado los actores por correr tanto en esta película si bien es verdad que la mayoría de la película o el concepto de la película sucede dentro de un un tren hay escenas fuera del tren en las estaciones principalmente en donde el tren hace algunas paradas y esas escenas también son jodidamente emocionantes una de las cosas por las que más me gustó esta película fueron los personajes porque desde el principio hacen todo lo posible porque te encariñes con los personajes en un primer momento algunos te van a caer mal Pero después sucede una situación que hace que te caigan bien Así que eso me gustó porque de inmediato logré encariñarme con todos los personajes Por lo tanto todo lo que se vino después me tenía al borde del asiento Porque yo quería que todos estuvieran a salvos algo es muy cierto, creo que la mayoría de los personajes cumplen con los estereotipos de una película de zombies, así que creo que para muchas personas que ya estén acostumbradas a este género, se van a dar una idea de qué personajes viven y qué personajes no viven, porque creo que en ese punto sí puede ser bastante predecible, pero lo que no llega a ser predecible son todas las cosas que estos personajes tienen que hacer para lograr sobrevivir arriba del tren, porque hay algunas cosas tan ingeniosas que de verdad... Son cosas que tú dices, oh, esto lo tienes que hacer por lógica, pero que casi no se ven en otras películas de zombies o por lo menos en películas con grandes producciones en donde todo son explosiones y balas y pistolas y corre, yo soy un experto, quiero saber la cura, yo trabajo para la CIA. Esta película no. Esta película todo, todo ocurre en el tren con estos personajes con los que logras empatizar muy rápido y que tú lo único que quieres es que sigan corriendo a más no poder. O sea, el tren ven chinga y aparte adentro del tren van corriendo, si se tuviera, todos morirían por chocar contra la ventana y olvídense los pinches zombies, pero sea que es una película con mucha adrenalina esta es de esas películas que te da 2, 3, 4 minutos como máximo para descansar y de nuevo regresamos a la acción de correr, correr o no moverte para nada y quedarte en silencio cuando pasas por algún túnel, por cierto, al parecer los túneles en Corea del Sur son inmensamente largos, pero yo no soy arquitecto y nada por el estilo, arquitecto, ingeniero civil ¿Quién de los túneles para los trenes? En fin, la película yo personalmente como les dije la disfruté mucho No es una película en la que tengas que pensar qué está pasando Por ahí se dan algunas pistas de qué pudo haber provocado esta infección Pero la verdad es que eso no importa Esta es una película para que te sientes, conozcas a los personajes Y les empieces a gritar, corre hijo de la chingada Porque si no, aquí terminaste Es de ese tipo de películas, no no la piensen cuando les invento. Siéntense, disfrútenla Llenense de adrenalina y de emoción porque esta película logra hacer eso Hay un personaje en la pinche película que yo personalmente lo odié A más, es, o sea, no, es imposible que no llegue a sentir empatía por esa persona Si tú llegas a sentir empatía por esa persona Y me refiero al CEO de la compañía de tren si, si logras sentir empatía por ese personaje Algo está mal con tu vida Así es y pues bueno esa es mi recomendación por este día Si tienen la oportunidad de verla, véanla Es una película que de verdad vale la pena Si ya la vieron me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo Y si no, deberían de darle una oportunidad Recuerden que pueden seguir a Un Lector Nocturno en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y también en Tumblr Abajo les voy a dejar los enlaces a todas esas redes sociales junto con mi perfil de Vic y el blog del de canal